actividad interactiva preparemos así el curso corto virtual cocina internacional diferentes técnicas procesos y métodos de la cocción de la cocina oriental cocina internacional introducción si aprendí, sin modo aprendiz necesitar un ejercicio práctico en cuenta técnicas procesos y métodos de cocción el cual ayuda a preparar Hashim uno de los platos más representativos de la gastronomía oriental utiliza el mojo ratón para empezar el ejercicio entonces esto vamos a tener acá un mapa conceptual eh, digamos el contenido que va a tener esta actividad, entonces contiene normas de seguridad y describe de y método de función sí entonces, ahora, vamos a hacer clic en el botón, e Entonces, teniendo en cuenta las normas de seguridad vigente, las cuales se encuentran en el material del programa, para esta actividad inicial afile el cuchillo en la piedra de afilar. Es este es César eh, para afilar el cuchillo que afilado. Entonces nos piden seleccionar la tabla para picar pescados y mariscos. Si lo no recuerdan en el documento complementario del activo de aprendizaje, seguridad industrial, industrial encontrarán, pues, digamos, sus, sus, esas informaciones. aquí encontrarán que estuvimos todos y que nos indican que la tabla de color azul será la indicada para picar este tipo de productos. a Seleccionarla. Como anteriormente, eh, eh, vamos a presentar que este documento se mueve en la cocina y específicamente para esto. Entonces nos dice que cuando necesitamos poner tipo de cosas en una tabla, primero de, de, es recomendable poner un paño o un, un trapo debajo para evitar que esta se mueva o pueda causar algún accidente en la cocina. Que ponemos el paño y encima ponemos la tabla ¿Sí? Eso sí, porque no el, el, Estimado aprendiz, ahora manos a la vamos a escoger el orden adecuado para la preparación del sachet. Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo debemos cortar nuestro este. Advertencia: para el siguiente procedimiento, no es necesario que mida con detenimiento los cubos. Las demás arrecortan a cada uno de las filas rebanadas. Aquí, igualmente, no hay el orden adecuado para cortar el filete.